Bienvenidos a este nuevo vlog Bueno, estoy haciendo ahorita ya la otra Acabo de agarrar la otra, bienvenidos a este nuevo vlog eh, Les doy una buena noticia Y es de que ya inician Los vlogs Sabatinos de los Scouts De por si sí tengo pendiente un vlog de la Luna Que es seguramente este Seguramente habrán visto ya El trailer la prima para Cambian y eso es directo a la comunidad de No, hombre. Dale, dale No, Además eh, me voy a lanzar como si fuera para vos A la vuelta que ven ve. Se le meten corte debajo entra por, por arriba y le dan la mano al otro y le hace perder de guardia. ¿Listo? O se le dice fácil. Dice? No, no, si no, si no el... Ok. No. Cuando ya vengan, vengan, pitiados. No. Sí, pasan bien. por debajo. Okay. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta ah, la, la, la cosa negra, pues. No mejor que antes de medias o se ¿no? le, le da la mano al otro. Entonces pasa por debajo. Y una vez que estás al fondo, adelante, sale Por debajo. Los otros se agachan, se pasa le, pasan, le pasan, le pasan la mano y aquí hacen lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Un 10 vueltas. Pongan la mano aquí. Ahí. Es como respaldo espalda. Uno, dos, tres, ocho, nueve. Diez. para atrás, para atrás, para atrás. Uy oye, que qué mierda, me estoy cayendo. Arrastre, arrastre. Ay, Dios mío. Aquí lo voy a meter un ultra zoom. Son caballos, esperan para nosotros. Así veo Angel, aquí cuando está editando? Voy a tener que meter un zoom por 40. Ahí viene viene Eli, mirá. A mí no me grabé esto. Dale, dale, lo último. Pues bueno, dale. Ahora, ahora, No, no, él. ¿Qué Pasar por ahora pasa por encima. por encima de ellos. Perdón, como Ahí. Aquí lo ven nunca. la vuelta. No, ten, ten, ten, ten, ten. No, va, eh, eh, no, que te jodido. El verde haya aplastado. Ay, que se cae la cabrón. Dale, dale, dale, dale. Engel hizo gato más bien. Mira, hiciste gato. Así. Así. Hizo gato, dicen. Oh, no. sentir, hermano. ¿Estás así, mira? Sí, sí, sí, sí. Para pasar. Oye, me está cayendo cuando fuimos detrás. ¡Maldita! <risas> ¡Este va mierda este ¡Mai pica, Ángel! más? más de gato. pica, Angel. ¿Qué me crucé, ¡Mira, pico! Dale. Ah, no! vuelta. Cuatro, cinco, nueve, diez. Hacia atrás bueno dos, tres. ¡Aquí, hay! Vale <risa> por, por debajo. ¡Aquí, por debajo. ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, Dale. Dale, dale, dale. Pitato. voy a se no. Sí, sí, no no no la pero, o sea, no Ya juntaron para la obra. ¡Dale! Muy bien. ¿Qué pasó? Se murió el chamo. ¿Alguien le hubiera ayudado? No, no fue. Pues gráte ese, gráte esta caída. Ay, ella que está enfocando aquí. Los caballos. ¿Qué pusiste ahí? ¿Por qué la cámara? Ya me loco explico la película que conozco, no sale para eso. Vamos. Ah. La, la, la, la. Sí, está bien ahí oh, agarrarte, agarrarte, agarrarte, agarrarte. ¿Sí? Dale. Ay, mira, la se tira todo raro se tira de lado Entonces, pasa <risa> <No, no, risa> <No seken>, ponete bien ponete bien porque era más pesado yo de vos me agarro de los dos brazos Sí, de los brazos de los dos brazos Ahí te Ay, no, no, No te quedes del lado, no te quedes del lado, porque si no, vamos a... ¿Cuál es elante, la... vos? Vamos a Vamos Vamos Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. No, no, no, no, no, ¿Por no, no, no, me no, no, no, no, lo no, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? bien! ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, no sé, ¿Qué? Bien, bien, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? los nombres? Sí, yo. ¿Te de ¿Qué? ¿Qué? No vale. lo sí, yo, los de ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Gabriel, Guata China. Ay, no, el link. Ah, no. Elin. ¿Por qué te moves cuando no me ibas a mover? Angel. Ella. más te ¿Qué te te de Rocky. Un paso China. Eli no sava... ¿Cómo? ¿Cómo se puede enfrente? Ay, ma, Angel una umm. en la... cajita. To Dale. Other... una. <trans apply. inaudible> <jamé loudly>. <settlements> <ss> Esta está muerta? esta no es. Ángel. Bueno. no, no, medio, nada, no, Ya no ya no murió. No, no, que no le diste a ningún lado. No, pero, pero no te te movió. No. para no, sí, moverte. Yo. Sí. Camino. Vamos por Para a la China no la han dicho. Yo a tapar. China. <ríe> ¿Vos? China. De nuevo, China. Ariel. No te, te en <ríe> medio. No, no, no <ríe> bueno, Ariel, ¿Quién va a ¿Quién? Ariel, así el ¡Dale, ayuda! ¡Hola, <risa> Para acá, yeah. eh, ¡Natalie! Natalie. <risa> ¡Natalie! ¡Natalie! ¡Ella! Ay, ay, ay, ay. ¡Andy! ¡Oye, Ay, China! Ay, ay. O sea, <risa> ¡Mira cómo soy! ¡Andy! ¿A quién? ¡Andy! llego a sea, <risa> un salto! ¡Vale, como no puede dar la, Ay, la, Ay, oh, la puta! ¡Perdón, eh, ¡Ay, ¿cómo te... Dale. ¡Ay, cámara! ¡Ay, cámara! ¡Ay, cámara! ¡Ay, cámara! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, Adiós. la Elí para vengar, por vengar, para que te vengue. ¿Cómo, cómo, cómo? Para que te vengue. Para que te de ella. Déjame la mano, si quita, papá. Déjame la mano. ¡Eléjame la mano! Daniel. Daniel. eh... Daniel. <risa> Daniel. rojito. Daniel. Daniel. Daniel. yo? Daniel. ¡Oye, Daniel. Daniel. ¡Ya No, <¿Ariel? risa> ¿Vos? De nuevo, Ariel. Vos. Sí, te lo juro. Te puedo piso largo. No, no ¡Eli! ¡Eli! ¿Quién ¿Quién me ¿Quién Recuerden suscribirse eh, con la campanita activada, dejar su pedazo de like eh, y comentar, así que ahora sí, recuerden que regresan los vlogs sabatinos, ahora sí, sin nada más que decir, yo